Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial de Electrodomótica Ramos En esta oportunidad vamos a añadir una cuenta de correo corporativa a nuestro Gmail En nuestro celular móvil Muy bien, si nos vamos aquí donde dice Gmail en nuestro móvil eh, Y nos vamos aquí por ejemplo a configuración o ajustes En este caso ajustes Vemos que tengo dos cuentas. Tengo canalfi.gmail.com y tengo admin.nervientas.com. Voy a añadir una tercera cuenta corporativa. Le pongo ahí añadir cuentas y nos vamos aquí a otro servicio e introducimos el correo electrónico de la cuenta que queremos agregar. En este caso, esta es la cuenta. Muy bien, esa es la cuenta que quiero agregar. Entonces le vamos a dar a configuración manual. Bien, y vamos a decir qué tipo de cuenta es. Es una cuenta personal IMAP. Bien, entonces para esto tenemos que poner la contraseña, la contraseña de, nuestra, de nuestro correo electrónico en esa cuenta corporativa. Bien, voy a ponerla. Bien, una vez puesta la contraseña, vámonos a siguiente. Bien, automáticamente nos detecta el servidor de entrada en este caso. Y eh, nos pregunta si queremos guardar la contraseña en, en Google. Bueno, vamos a, a guardarla. En este caso yo sí lo voy a guardar. Ustedes pueden elegir que no. Pero lo voy a dar a guardar. Y luego a siguiente. Ya está haciendo los ajustes del servidor de entrada. Muy bien, nos ha salido una nueva pantalla que dice... Eh, servidor smtp carpinteriaramosperu.com exactamente ha detectado el servidor de correo le vamos a dar luego siguiente bien aquí tenemos la opción que nos eh, unas opciones de cuenta por ejemplo, nos dice notificarme cuando llegue un correo electrónico, está marcado, sincronizar correo de esta cuenta, también marcado, descargar adjuntos automáticamente al conectarme a una wifi. Lo podemos marcar, lo podemos desmarcar, yo lo voy a desmarcar para poder eh, descargar los adjuntos manualmente. Muy bien, entonces le damos aquí a siguiente, oh, pero antes podemos también configurar aquí el tiempo de sincronización, en este caso cada 15 minutos lo vamos a dejar allí. Siguiente, ahora sí. Bien, podemos cambiarle aquí el nombre. Bien, le voy a dejar yo con ese nombre. Y el nombre de la cuenta también lo podemos cambiar, lo podemos modificar. Lo vamos a dejar todo ahí por defecto. Le vamos a dar siguiente. Bien, y como ven, ahora se ha añadido ya una nueva cuenta. Bien, ya tenemos ahora tres cuentas añadidas a nuestro email. Cuando tengamos un correo electrónico que nos llegue a la nueva cuenta añadida, pues nos notificará. Muy bien entonces eso sería todo amigos espero que les haya gustado y les sirva este tutorial